Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para, para realizar una de las actividades incluidas en el, en, en el proyecto de STEMback titulado Evaluando y conservando el street art de tu zona. Y para ello, pues tenemos, eh, tenemos con nosotros al artista. Tenemos a Iria Facián, que es la autora del mural que preside la entrada del Instituto Baladares aquí en vivo. Es Iria Facián y es la autora del mural eh, Resurdindo... Eh, las cintas. Y tenemos además también con nosotras a eh, María González, alumna de Bachillerato de Artes, a Sofía González, alumna de Bachillerato Científico y otra parte del equipo que ahora no puede estar presente que es Alexandra, también alumna del Bachillerato de Artes. Pues nada, damos paso a, a María. Hola, buenas tardes. ¿Podrías presentarte por favor? Hola, eh, bueno, me llamo Iria Fafián y soy principalmente ilustradora y muralista y bueno, desde hace unos años vivo en Galicia y me dedico plenamente a, a estas actividades y hacer exposiciones y trabajo personal. ¿El título de tu obra ya estaba eh, ideado eh, antes de pintar la obra o ya al terminar de pintar la obra lo decidiste? No, lo decidí al principio porque, bueno, me centré en una temática muy concreta y el título representaba bastante bien el significado que yo quería para la obra. ¿Cómo se decidió esta ubicación? ¿Fue el ayuntamiento el que decidió esta ubicación? Sí, a mí se me propuso este muro y, y ya está, y me pareció correcto. ¿Utilizaste alguna técnica en concreto? Pues en este muro utilicé pintura plástica y spray, que bueno, son dos de mis técnicas favoritas. Últimamente el spray no lo utilizo tanto por, bueno, por diferentes motivos, entre ellos porque bueno, genera muchos residuos. claro Cada bote es un residuo, pero bueno es una técnica que me gusta mucho y con la que me siento muy cómoda y seguro que la volveré a retomar. Pero vamos, este mural lleva las dos técnicas. ¿Podrías explicarnos por qué usaste esos colores tan vivos en tu pintura? Pues en ese momento de mi, de mi obra y de mi trabajo eh, utilizaba mucho color. Ahora, por ejemplo, eh, estoy en otro punto donde me he vuelto más sobria y utilizo menos tonos o digamos que me centro mucho en dos o tres tonos con los intervalos de color, pero en ese momento pues utilizaba muchos, muchos colores. ¿Existe algún motivo por el que se haya empleado estas formas tan redondeadas? Supongo que es como una característica de mi, de mi estilo, digamos, a la hora de, de, de, de generar esas formas vegetales, pues me tiendo mucho a contrastar eh, formas más redondeadas con formas más picudas para generar un poco de tensión visual y bueno, las formas redondeadas siempre, siempre las utilizo mucho en mi trabajo. Antes de pintar en algún tipo de capa de preparación. Sí, el mural lleva una preparación con una, una imprimación que se dio previamente, no, no la di yo. ¿Se limpió el mural antes de la pintura? Entiendo que sí, esa parte tampoco la realicé yo, pero entiendo que, que sí que se debe pintar porque si hay algún tipo de residuo o humedad o, mo, o musgo, pues la pintura se desprendería con facilidad. ¿Y aplicaste algún tipo de protector tras la pintura? Yo no lo hice, no sé si a posteriori se hizo por parte del, del proyecto, la verdad esta parte no la tengo muy clara. Sé que últimamente se está. Perdona que te corte, sé que últimamente se está haciendo. En algunos murales se les, se les pone un filtro ultravioleta como un barniz que evita que el sol se coma ciertos colores, que sobre todo el sol afecta a pigmentaciones concretas, a unas más que otras, a los rojos y a los lilas, suele afectar bastante. ¿Condicionar el soporte eh, al diseño y a la técnica empleada? Sí, sí, porque fue un mural muy grande para mí, el más grande que me he hecho, que yo recuerde, más o menos. Eh, y claro, el poder pintar con eh, rodillos y spray, pues ya me, me permite trabajar de forma más, con movimientos más amplios y como con todo el cuerpo, digamos, para realizar las líneas más más correctamente, por, por, por el hecho de ser tan grande. Y también eh, un muro de estas dimensiones, pues yo tiendo a hacer elementos muy grandes para, para que la composición sea más adecuada al tamaño. ¿Llevabas una idea preconcebida o pues, fuiste pintando durante la marcha? No, no, llevaba todo muy pensado. Sí, porque cuando me enfrento a un proyecto de este tipo, eh, me gusta llevarlo todo bien pensado para no, más que nada para no cometer errores que luego pueden, o cambios de opinión que luego pueden llevar a, a que me lleve mucho más tiempo y trabajo. ¿Cuál fue tu inspiración para crear el mural? Pues como siempre mi inspiración es el mundo, bueno la naturaleza y el mundo vegetal y en este caso eh, siempre procuro salirme un poco del realismo y, por ejemplo, tengo bastantes libros de botánica y me gusta inspirarme en ellos para crear mis propias formas eh, vegetales, ¿no? que puedan recordar un poco a una planta o a, un, o a un elemento vegetal en concreto, pero que no lo definan como realista. ¿Qué significa para ti la obra? Pues significó bastante reto por eso, por el tamaño y por por participar en un proyecto así de este tipo y también fue un reto porque no incluí ningún personaje, que yo suelo trabajar siempre con composiciones que tienen un personaje en un entorno o en, en la composición siempre hay algún personaje humano o imaginario, digamos, pero pero en este decidí centrarme únicamente en lo que es el, el paisaje, digamos. ¿Qué connotaciones puede atribuirle a la obra? Pues, eh, pues no lo sé, esto tendría que saber lo que, le, lo que piensa la gente cuando lo ve. Obviamente siempre habrá opiniones de todo y todas están bien, pero bueno mi intención un poco era, eh, visto que el entorno del de Lies Baladares hace dos, bueno, hace casi cuatro años, en 2018, que fue cuando se hizo el mural, sufrió todos los incendios tan graves que hubo. Pues la intención era como generar un poco ese contraste entre el color y el poder vegetal, digamos, de, de, de resurgimiento, ¿no? de, de que después de un suelo quemado pues puede volver a, a nacer toda la vida de nuevo, ese era un poco el, el mensaje eh, Hemos visto en Instagram que has hecho fotos durante el proceso de ejecución ¿es importante para ti dejar constancia del proceso de re realización del mural? Sí, me parece importante para que se entienda cómo, cómo se elabora un mural porque bueno, al fin y al cabo son diversos estratos de, de líneas y de manchas de color y, y y funciona de manera aditiva digamos ¿no? y luego también eh, me parece interesante a la hora de, de compartirlo precisamente por el hecho de, de ver el proceso desde puntos más inacabados hasta el punto final que es como si tuvieras la oportunidad de ir cada día a ver cómo una persona avanza en un mural me, a mí personalmente siempre me atrajo mucho y y no sé, forma parte del análisis de la obra. ¿Cómo ha repercutido en ti la ejecución de esta obra? Pues, hombre, fue un mural con el que me quedé bastante contenta y, y a raíz de ese, pues siempre salieron otros proyectos en los que también utilicé un poco este universo así vegetal. Para mí como que reforzó un poco mi estilo en ese sentido. Durante el pintado, ¿qué factores puedes recalcar como determinantes a la hora de pintar el mural? Pues la verdad es que con este mural, eh, a pesar de haberlo pintado en meses de verano, no sé si fue junio o julio, tuve muy mala suerte y me llovió muchísimo. Entonces, eh, no sé, este mural... Eh, recuerdo que estuve en Vigo un mes, pero de ese mes pude ir a pintar mm, dos semanas más o menos, porque hubo muchos días que no pude ir entonces un factor muy importante para todos los que pintamos en la calle es el clima, entre otras cosas porque si la pared está mojada la pintura no se adhiere y ya no es cuestión de que te mojes tú porque eso da igual, te pones un chubasquero o, o evitas mojarte pero lo importante es que si la pared está mojada no hay, no hay nada que hacer tienes que volverte a casa y esperar ¿Cuánto tiempo tardaste en pintar? Pues más o menos, efectivamente, dos semanas, pero había días que solo podía pintar tres horas, entonces se dilató mucho en el tiempo y estuve un mes, no yendo todos los días al muro, pero más o menos, diría algo menos de dos semanas, pero más o menos. ¿Qué opinas de las pinturas comúnmente empleadas por artistas urbanos? El material, ¿te refieres a la pintura como material? Pues bueno, pienso que es muy personal. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el spray porque fue la primera técnica con la que pinté, con la que empecé a pintar murales. Eh, y me parece una técnica muy versátil con sus pros y sus contras. Y bueno, sí, pienso que es una opción muy personal. La mayoría de gente empleamos, la mayoría de muralistas empleamos eh, pintura plástica de diferentes calidades. Hay mucha gente que utiliza pinturas ecológicas, por ejemplo. Eh, pero vamos, que yo sepa es lo más extendido, spray o pintura plástica. ¿Qué pinturas te gusta usar? Pues eso, sobre todo me siento muy cómoda con el spray, pero por cuestiones un poco medioambientales y de salud, pues lo he dejado un poco apartado y tuve mi proceso de redactación a la, a la pintura plástica. Digamos que las dos técnicas me gustan. ¿Tienes intención de que esta o cualquier, cualquiera de tus obras se mantenga en el tiempo? Por una parte, mmm, pienso que los murales, claro, como están en exterior y están sometidos a, a la intemperie y a agentes externos, pues forma parte de su vida la degradación, ¿no? Pero, hombre, sí que me gustaría como creadora de, de esas obras ver que se podrían llegar a conservar, pero no me importa eh, asumir que, que su vida llega a un fin y que se degradan. También me parece bonito porque forma parte de, de la obra, al fin y al cabo, como cualquier cosa que está en la intemperie. Incluso se podrían no sé, restaurar, nunca he restaurado un mural, pero pero sí que entiendo como conceptualmente que forma parte de su vida la degradación. Y por última pregunta, ¿tus murales tienen relación entre sí? Pues la verdad es que sí, tienen cierta relación. Hay algunos que para los que se me da total libertad. Entonces ahí se ve una relación más clara. Ya no solo entre ellos, sino con, el, con mi trabajo en ese momento. ¿no? Pues mi obra siempre va cambiando un poco y según los temas que esté tocando o que me estén eh, sobre los que esté investigando más, pues son los que procuro desarrollar. Pero claro, hay veces que, que el, pues son proyectos que están más condicionados por una temática o que quieren... Que buscan algo en concreto, entonces ahí o me adapto o, o, o rechazo el proyecto porque no se adapta a mí. Pero bueno, sí que intento que tengan que tengan una cohesión entre ellos. Vale, muchas gracias. Bueno, a vosotras. Pues, pues la verdad es que, que muchas gracias. Eh... Y nada, eso, te, te agradecemos enormemente que hayas estado disponible para la entrevista, tanto yo mismo como, como Ángel también, y, y seguramente pues eh, poder, podremos en el futuro vernos y conversar sí. eh, con más, eh, más tranquilidad y sobre claro, todo... Estaría... Y sobre todo todo esto que estamos haciendo pues te lo, te lo haremos llegar eh, para que sí. conozcas pues bueno, lo que hemos hecho durante estos meses en, en tu mural eh, y tanto de los resultados. Y, bueno, y esto todo también a ti te puede servir, ver qué pintura se degrada sí. más, cuáles son los motivos y demás. Y eso es lo que, estamos, lo que estamos haciendo. La verdad es que no sé en qué estado se encuentra el mural porque hace pues desde que sí. lo terminé no le he vuelto a ver. Pues mira, no sé cómo está. Está, está bastante bien. Eh, tienes las dos, eh, las dos caras, eh, la cara que está hacia el, hacia el estacionamiento, hacia el parking, está, está bastante bien. La otra parte, que es la que está orientada hacia el sureste, es la que está con mayor, tiene eh, más eh, descamaciones, eh, ha perdido más el color. Eh, ¿Qué más hay por ahí, chicas? Sí. Tiene mucho peeling, tiene burbujas, Bueno, está, claro. está bastante, está más deteriorada que la otra parte, pero bueno, eso claro. estamos ahí ahora investigando cuál es el motivo, las precipitaciones, la orientación solar, los, claro. los frentes que vienen del mar y bueno, y todo sí, esto. La, la humedad nunca es buen aliado de, de ningún tipo de pintura, entonces... Y bueno, y el sol muy potente tampoco. Entonces, justo estos dos agentes, eh, me consta que en ese muro le pega mucho el sol, sobre todo a la parte que es suroeste, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ahí. Y, es y bueno, y la lluvia nunca pasa en vano. Si estuviera cerca del mar sería aún peor. Ya. Muy, muy cerca. Claro, claro. Pero bueno, por la salida. seguramente alguna, algunas sales por ahí también vamos a encontrar. Puede ser. Y yo tengo la pregunta de por qué decidisteis escoger mi obra para vuestro análisis. Porque el, el proyecto se llama Evaluando y Conservando el street Art de tu zona. ¿Qué mejor, mm -hmm. mejor zona que la de su que propio, propio instituto? Que la de su propio que, instituto. Que todos vemos vale, vale. Los días al entrar y al salir, nos topamos con él. Y la verdad es que me imagino esto cuando fueron los incendios hace unos años y, y sí que debió ser impactante. Sí, claro. O sea, por supuesto el sentido de la obra, y por supuesto el impacto que suponía eh, que en medio de las cenizas pues, estuviese un mural tan, con tanto colorido y tan bonito. ¿eh? Porque es algo que, buscando información sobre el mural, cuando empezamos con esto, nos encontramos con fotos antiguas del instituto previas a, a existir el mural. Y claro, la diferencia es abismal la, la alegría y la, que le da el, el mural pintado a la entrada del instituto. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Siria. Muchísimas gracias por tu gracias tiempo. Gracias a vosotros. ¿Cómo? Muchas gracias por tu tiempo. y Igualmente. Gracias. Ya tenemos, ya tenemos contando y, y ojalá poder sí. coincidir en persona en el futuro y poder ver eh, en directo más obras tuyas de, de las que ya podemos ver por las redes sociales y por los medios pues muchas gracias. Ya, ya me iréis contando, que me, me intriga mucho saber claro. qué, le, claro, qué le puede estar contando. Por supuesto. Bueno, Perfecto. pues nada, vale. muchas gracias. gracias. Bueno, un placer.